observar en la entrada un espacio en construcción, un espacio que evoca la calle con sus paredes de ladrillo, un espacio que evoca columnas de hormigón con su encofrado elevándose del suelo hacia, hacia arriba. Es una metáfora, como lo es prácticamente todo lo que se puede ver en el largo y sinuoso camino. Vide, luce, etamalcarra, culta y tequen, y Agustía, metáfora bata, eta sarrera andago en eh, erai kunzandago en espacio ori, metáfora ori y san naidú. Aquí no vamos a encontrar una exposición definitiva, no vamos a encontrar una propuesta cerrada, y esto no es una exposición ni una propuesta histórico-documental. Lo que es es un ejercicio creativo, cultural, original en sí mismo. La propia exposición es un ejercicio creativo, que nos propone visitar nuestros recuerdos a las personas que ya hemos vivido lo que aquí se relata. Producción de la batez ere, gauza asko ere, batzeu delako, eta, bueno, batzutan errexago topatutu gauza, beste batzutan zailago, baina egia da, bueno, oroar, una ona izan dela eta kontuan izan da, ba, zen komplikatua zen gaia, ba ba bueno, ni bereziki pozik egoteko como dela, eh? Es un paseo de recuerdo y de memoria, no tanto de lo que ha ocurrido, sino de cómo se contestó, cómo poco a poco se fue contestando y deslegitimando la violencia terrorista de ETA. una propuesta por tanto esta de recuerdos y para los recuerdos eh, sobre todo obviamente reivindicando la labor de la cultura contra ETA. Esta ni que le aprovecha tuena bueno produceo que iba a inarari esta es que que bueno benetan, es que era el Carlambati sanda eta... Eta oso gogor lan egindeku, eta bueno, a proiektu honetan sin etxita horrerat eratzeko. Eta horrein, bueno, jendeari dagokio, emaitza horrekin e, pozik, esa ezain den erabakitzea, baina batez ere erakuzketa gonbi dapen bada, es? Memoria egiteko, eta ez da noski oski baina baida hori, es? paseo bat emateko eta también, si se bueno de la cultura de la cultura, que hay que tener un poco de se